Haz todo conmigo. Cocina conmigo. Viaja conmigo. Crea conmigo. Estudia conmigo. Todo conmigo. Hangul boom. Hola muchachos, ¿ya aprendiste los consonantes y las vocales de coreano? Hoy vamos a revisar las vocales y vamos a aprender las palabras de cada vocal. Empezamos a revisar las vocales. 아, 야, 어, 여, 우, 요, 우, 유, 으, 이, 에, 예, 에, 예, 와, 왜, 왜, 와, 왜, 위, 의, 아, 야, 어, 여, 오, 요, 우, 유, 으 이, 에, 예, 에, 예, 와, 왜, 왜, 와 Ue vi uy. son veintiuna vocales. Y ya vamos a aprender las palabras de cada vocal. A, a ma tu amado. Amado. Quizá tal vez. Amado. E, e, q, e, q, e, q. Simpatía, atractivo. <tose> ya, ya. En Corea usamos ya para llamar atención, llamar tu amigo, algo así, pero, ojo. Nunca puedes usar para la gente mayor que tú. Ye Yegi Yegi Yagi Yegi La historia, el cuento oh. Oren, oren, oren, el adulto. E. E, -con. e -con. El aire, el aire acondicionado. E -con. Yo, yo aquí, yo aquí. Yogi, aquí, aquí. Ye. Ye. -um, Ye. -um, yep -um. La belleza, hermosura. El adjetivo es Yepuda. Yepuda. O, ori, ori el pato Ori wa wa Ben <tose> ¿We? ¿por qué? ¿por <tose> qué? We -um. We -um. We -um. Soledad, ru um yo, yo, -zim. yo, -zim. yo, -zim. Estos días. yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, 유 우유 레체 우유 와 와낙 와낙 와낙 무이 와낙 웨, 웨이터 웨이터 엑카마레로 위 위, 위, 위, 위, 유, 유치원 유치원 위, 위, 위, etim etim el mejor etim ei ei cha ei cha la silla ei i irim irim el nombre irim y ya aprendimos 21 palabras de 21 vocales. Bueno, hay unas palabras que no usamos tan frecuentemente, pero yo quería enseñar todas las vocales con y como es lo más básico y más fácil para entender la pronunciación. Vamos a revisar todos de una vez. Amado. 애교, 야, 얘기, 이야기, 어른, 에어컨, 여기, 예쁨, 오리, 와, 왜, 외로움, 요즘, 우유, up Waiter. ya Irim ¿Cómo te fue? Practica mucho y espero que puedas pronunciar todas las vocales muy pronto. Por ahora Chao Chao. Nos vemos en el siguiente video. Te espero. No olvides suscribirte. Sígueme. Haz todo conmigo.